y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosas hoy quiero traerles esta bella propuesta de este hermoso arete diana miren qué belleza miren, muy fácil de hacer y este arete viene gracias a nuestros amigos de la importadora lt que nos envían estas piezas que ustedes ven aquí miren la importadora lt es una importadora que está en república dominicana y miren ellos no hacen eh, no hacen entrega de estas hermosas piezas para hacer este hermoso arete es muy fácil de realizar para ver cómo quedan y qué podemos hacer con ellas miren podemos hacer miles de cosas esas piezas vienen en diferentes colores bueno chicas bienvenidas y bienvenidos sean todas a rincón de Rosy ya saben suscríbanse regálenos regálenos un like Activen la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante que ustedes se suscriban, así nuestro canal sigue creciendo. Eh, nos pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Rosy. Y vamos a elaborar estas hermosas, vamos a elaborar ese hermoso arete diana. Los materiales que vamos a necesitar, aquí tengo una pieza. O una base para arete en presión tenemos estas piezas miren que ya vienen como ustedes pueden ver vienen encasuladas en esas eh, son unas gotas miren aquí tenemos esta pieza también que ustedes la pueden ver miren que también vienen ya lista y tenemos una filigrama o una base que le he hablado bastante a ver en otros videos anteriores sobre estas bases y esta base mide 25 milímetros pueden ver esto que está aquí también vamos a medirlo con nuestro medidor y mide 20 milímetros estas piezas también miden 20 milímetros y vamos a necesitar nuestro A6000 pegamento vamos a usar las pinzas y vamos a poner todo esto para acá para yo utilizar mi plato como le, he, como le he hablado anteriormente del plato que utilizamos en cerámica para que nuestra mimosa, o sea, nuestra mimosa, esta mimosa que está aquí abajo, no se nos vaya a dañar con el pegamento. Recuerden que las mimosas se lavan con un detergente suave, o sea, champú. Vamos a ponerla por aquí. Y así nuestra mimosa va a durar mucho más tiempo. Bien, lo primero que vamos a hacer es, antes de todo, yo voy a, to yo voy a tomar mis aplicaciones en gota voy a trabajar con mis pinzas miren ya tienen una pequeña apertura aquí vamos a abrir un poco con cuidado y lo vamos a poner en cualquier en cualquier orificio de la y lo vamos a cerrar bien así ahora yo voy a poner una en ese extremo voy a dejar una de por medio Voy a poner una aquí, dejo una de por medio y pongo otra aquí, ¿okay? Es muy fácil de trabajar este arete. Miren. Vamos a poner una aquí. Cierren bien para que no le pase como a mí que se, se salió. Bien. Miren dejo una dejo una de por medio y entro en la siguiente voy a abrir nuevamente con cuidado dejando una de por medio y pongo la siguiente dejando una y entrando en la siguiente entrando en el orificio haciendo un poquito de presión porque a veces los los hoyitos la bien miren haciendo poquita presión y cerrando cerrando bien sin apretar mucho pero cerrándola bien y aquí está la otra y estamos terminando porque estoy poniendo esto primero bueno. En videos anteriores le he hablado que cuando trabajamos con pegamento y trabajamos con estas aplicaciones es bueno poner las aplicaciones primero y luego ya al final, miren, hace un poquito de ruido pero miren, ya las aplicaciones están listas, están puestas, ¿verdad? Entonces ahora y esto ya está asegurado, vamos a asegurarlo otra vez para que no me pase como ahorita que se salió, entonces miren, ahora lo que yo voy a hacer es, mirar. miren su aplicación para ver si queda, te queda correctamente, ay perdón, queda correctamente alineada con esta, ¿eh? entonces Ahora, yo voy a tomar esta base que ya está lista. La voy a poner así debajo. Así. Miren. La voy a poner así. Voy a tomar mi pegamento y césmil. Le voy a poner un poquito. Le voy a poner bastante. Sin que se me riegue también. Ok. Ahí está. Le puse bastante. Recuerden de usar su, su pañito para limpiar su tapa. Bien. Para que puedan taparlo correctamente y no se le haga grumo y puedan seguir usando y puedan seguir usando su semilla correctamente. Lo ponemos a un lado. Yo voy a tomar esto. Lo vamos a aplicar, vamos a poner ahí y esto vamos a dejarlo que seque de esta misma forma. Vamos también a usar pegamento y 6000, pero en esta ocasión a mí me gusta que seque, seque esto primero y después aquí pegar después que estos des esté seco, completamente seco y adherido a la pieza me gusta ya al final entonces utilizar esto, poner esto ¿por qué? porque a veces tenemos que poner un soporte o algo para que ella se sostenga entonces yo voy a dejar que esto seque primero y después coloco esto al final bueno chicas miren y así queda nuestro hermoso arete Diana miren qué belleza muy fácil de hacer también podemos hacer miles de cosas con esas pequeñas aplicaciones y vienen en diferentes colores. Miren, un arete muy bonito, muy práctico. Bueno chicas, ya saben, por favor suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Yo espero que este video, este video corto les haya gustado y nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Ya saben, suscríbanse, compartan y regalan y regálenos un like. Nos siguen todas las redes como El Rincón de Rosy. Se le quiere a todas. Bye.